En las aceras suenan, para que pasa de posesón, no es una moda pasajera, rimas caseras, en las aceras suenan, rimas caseras, para que pasa de posesón, rimas caseras, ni putas ni billeteras, rimas caseras desde el patio de luces. Venga, venga, yo creo que sí. Y además mola porque hay algunos sitios donde no estamos todos. ¡Eso le da un poquito de viveza! Es que la producción! Bagata Spa, bro. Martes 13. Ah, ya. Spliffman, Hasse. porque no Nonimo Cortés. Ya, ah. Eh, Martes 13. Bagata Spa, ah. 2013, 0 13 Hase, Nónimo Anónimo Cortés, Sprifman, R-A-Yeah, oh.